¿Qué hora es? ¿7 y 25 de la mañana? 7 y 25 de la mañana estamos partiendo para... A pejar pejarrey Esa es la idea, ¿no? Ir a pescar unos pejarreyes tempranitos Una mañana que pinta espectacular Bueno, Vamos. Aparentemente viento sudoeste 7 y 25 de la mañana, eh, ténganlo en cuenta ¿Cómo lo ves al clima? Espectacular, paradigmático, ordenario. A la gente para las mojarras, todos se quieren a pescar. Vamos a empezar la jornada encarnando como corresponde. ¿eh? La mojarra, la pincho que en la cola, sin tocar ningún órgano vital, le saco por ahí miren cómo queda viva. En este que es el primer anzuelo, le pongo dos mojarritas. Miren cómo queda. Perfecto. Eso es Che, dio fruto la línea, no pasaron ni cinco minutos, ¿no? ¿Es para copo? ¿Eh? Copero ¿Qué no? che! ¿Qué querías? Mirá. Ahí fue, no, eh. A lo mirálo, mirálo, mirálo. Mirá. Che, discúlpame la pregunta, bien arriba, ¿no? Bien arriba, te lo voy a mostrar, mirá. Aparte de tenerlo bien arriba, lavadito la boca, mirá la profundidad, Esa. Perfecto. El arranque, ¿no? El primero del día. Mirá, un gorro. ¿Cuánto? 1-2-40 1-2-40 Toma mate <risa> Excelente, felicitaciones ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te está buscando? Sí. Cómo lo estás cuidando, eh ¡Vamos, ¡De Mariano! <ríe> mirá del labio, mirá. Te dije que lo traía con cuidado porque venía en la boquita, mirá. ¿Qué opinas, Jorge? A ver, me...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 Mira, mira qué triplete, mira, mira. Fijate, eh. Mira, a la una. Uh. A la dos. A la dos. Ya la, la, venga. para, sí. <risa> para, pará, pará. No, no, no. ¿qué para. pará. no paré nada. Vos no paré nada. La caña que aguanta o no aguanta. Vamos, aguanta o no aguanta. Sí, eh. Eh. Triplete, eh. Triplete Vamos. y modalidad trolling, ¿no? <risa> Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes reyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2215-921746.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 Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 52 282 o visita el Facebook e Instagram PESCALCOM. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta.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 mojarras saladas envasadas al vacío no generan olores fáciles de encarnar filet envasado al vacío masa harinados para la pesca de variadas venta mayorista al teléfono 54 31 71 03 whatsapp 11 67 25 2300 en mar del plata sandocán te invita a pescar toda la variada de altura salmones meros chernias pez limón Comunícate al teléfono 54 9 11 49 86 76 94.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 Uy, mirá, mirá, mira, Mirá, mirá. mirá que corvina Mirá, mirá Parece una corvina ¡Eh! ¡Mierda! ¡Vamos todavía! Muy bien Es que guía? pese Mira, Mirá, de la boquita Pará, pará, pará Porque lo pescamos acá, Jorge Mirá eso no lo quería Mirá Sí, sí Mirá que pescadiste, ¿eh? ¡Oh! Guarda, ¿eh? Miren qué pescado. ¿Cómo la ven? Extraordinario. Bueno, el camarógrafo, porque como el camarógrafo no lo filman acá. Este lo sacó el camarógrafo. No sé si se ve bien, pero. Excelente. Muy bueno, ¿eh? Perfecto. Hermoso, ¿no? Pasate un poco para atrás, va. ¿Otro más? Otro más. Palo y palo, eh. Mira, mira, mirá También de la boquita, eh. de la boquita, mira. mira, mira, Ah, qué pedazo de termo, eh. Felicitaciones, viejo. Y también hay que explicar que muchas veces como pescamos muy lejos, en este caso se te dio cerca. Pero a veces hay que pescar al tacto. porque no se ven las boyas Realmente no se ven, pero ahora estamos. ¿Y cómo es cuando se pesca al tacto? ¿Qué se siente? Al tacto cuando vos estás pescando Estos bichos te una Bueno, qué tal un kilo 250 mírenlo. muy bueno hijo felicitaciones no vaya, galatea realmente un aplauso un aplauso para, para el Jopito, capitán y guía muy bien. muchas gracias por todo el hermoso día de pesca así que eh, después van a ver la cosecha que hemos hecho muy muy buena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 Demuestra claramente la cantidad de población de pejerreyes que tiene Laguna La Zoraida acá de Villa Muy lindo pique, en forma constante. La verdad que felicitaciones. a Miguel para que lo saque el guía, que colabores. Bueno, acá estamos. Es muy bien poblada, realmente fascinante. Mucho pique permanente. Desde que llegamos empezó el pique y no se cortó en ningún momento. Perfecto. Vamos a seguir un rato más. Listo. Bueno, acá venimos por otro más. Otro juvenil de la Zoraida. Otro juvenil más. Álvaro, acá en Pesquero Luis Robea. Junto a... Bueno, es continuo el pique. Continuo. Acá continuo. lo ven. Todo de tamaño, un poco más grande que uno. Pero mucho, mucho pique. Muy entretenida la cosa. Perfecto. Seguimos. Levantamos las bajadas respecto a la boya. Y fíjense que viene prácticamente pegado a la boya.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 A ver, mostranos qué ahora, bollita ahora, va ahora, a usar, Miguel, ahora, porque ahora te lo muestro. es tremendo eso. Algo así. Vamos a ver si da resultado. Mirá lo que son esas bollitas, sí. che. Es espectacular. Bueno, Vamos realmente estamos alivianando equipo de una manera Para tremenda. Con una acá clásica bollita yo, el tamaño que tiene prácticamente similar. Mirá, ahí así estamos. Que bueno. Mientras Daniel habla, acá tenemos un pico al lado de la lancha. Mirá, al mirá. lado ahí. La lancha. Ahí.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 Miguel con otro pique vamos a ver qué es lo que viene acá Uy, un hermoso pejerrey bueno y Miguelito Mirá la profundidad ¿Eh? nada, 10 bien, nada. Arribita. bien arribita mucho pique muy entretenida la jornada desde que llegamos empezó a picar a pesar de tener mucha niebla cuando veníamos la verdad que está muy muy bien poblada muy entretenida la jornada. Bárbaro. Seguimos. Bueno. Bueno. Espectacular. Es un tamañito más, más interesante. Pescadito 27, 28, lindo, peleador, todo a flote, bien arriba, mira. Bien, bien, bien arribita. 15, 18 centímetros. Muy entretenido. Seguimos. Bueno. Bueno, acá estamos con un pique en vivo, acá de Eduardo. Sí, le tengo dos que me está ahí. Ahí viene. Muy bien. Espectacular. Muy bien. 10 centímetros Dani, 12 de la, de la bajada, mirá. Bueno. Todo arriba el pescado. Todo, sí, todo, todo, todo arriba. del el anzuelo. A la bollita yo-yo.